Puede romper en mil pedazos, pero bien sabemos que puede seguir adelante. Junior RS Sample en los controles. Ya no pude yo seguir así, yo prefiero vivir sin ti No sirvió de nada, hoy te vuelvo a recordar Ya no puedo estar así, me dolió verte partir A pesar que te recuerde, te pienses diariamente Tendré que superarte, sacarte de mi mente ti cada día me hace más daño, te olvidaré si pasan ya mil años, tantas ilusiones que tenía contigo, ahora están perdidas, hundidas en el abismo, hundidas en el abismo, donde solo recuerdo pero no puedo hacer nada, porque este amor ya tiene cuenta pasada Así que no regreses, no estés más pendiente Fallaste la promesa, te fuiste para siempre Solo toca avanzar, no verte en mi futuro Solo me toca seguir, olvidarte te lo juro Porque justamente yo te amé, pero aún así fallaste Corazón, pero lo lastimaste Seguiré fuerte, seguiré normal Seguiré el camino que sin ti puedo tomar No, no, ya no pude estar así Me dolió verte partir, me dijiste adiós Y no sirvió de nada Porque contigo solamente sufrí, yo un tonto ilusionado, un futuro yo vi Ya no vuelvas por más que me pidas perdón, ya no siento nada Te quise en el pasado pero eso tú no viste, nunca entregaste el amor, tarde en cuenta Ya no te amo por todo el sufrimiento que ni has causado No te preocupes, aquí todo se ha calmado Ya no te pienso en ti, me he acostumbrado, me costó lo niego Pero si valió la pena, hasta pronto tú